Reinaldo de la Cruz Liranzo fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de agredir físicamente a una hermana suya identificada por la entidad del orden como Gionilda de la Cruz Liranzo al cuestionar al apresado, este alegó, le debe dinero oh, no, esa muchacha, esa hermana mía, yo me la llevé hasta para Nueva York, esa niña se me tiró encima para hacerme un caso por tonta tontería ella dijo que usted le vendiese a Juárez. ¿Qué a Juárez? Si yo tenía esa, esa llave eh, de la casa por un año, ya no me quiere pagar a mí mi dinero de, de cuido de casa. ¿Entonces Ay, es cierto no, o no que lo vendió? Eh, prácticamente eh, me pertenece, porque ella me, me, me debe cosas que ustedes no se imaginan. Esa me debe la vida con todo. De acuerdo con la nota policial, el apresado vendió a Juárez de la presunta agredida, lo que generó la disputa. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.